Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy nos vamos al museo, al caixaforum para ir a Pixar. A la exposición de Pixar. Y si pasan coches, no sé, un coches. Y tenéis la entrada principal. De 4 euros o es gratis si tenéis la, si eres cliente de la caixa. Pedimos un guía virtual, que es una especie de mando con botones que... Si estás en el sitio indicado, lo pulsas y te dan... Información extra. Vale dos euros más. La expo de 25 años de Pixar no se podían hacer fotos. Por lo tanto, os enseñaremos fotos de lo que tenemos nosotros de Pixar. vale. Pues había... Habían figuras. Había también Escu figuras, bueno, esculturas. Storyboards, Storyboards a color muchas cosas interesantes, interesantes. Lo más guay de todo era un zoótropo animado que es como una especie de cine antiguo o una especie de animación antigua que consiste en un disco que gira y bueno, este era en volumen, o sea en 3D que al pasar la animación con un foco que se enciende y se apaga se veía en 3D, parecía 3D como el fondo que estoy girando así. Bueno, no, pero parecía esto motion. Bueno, es que es esto motion. Es una técnica diferente de esto motion para verlo en directo. Nosotros tenemos esto, que más o menos sería eso, ¿veis? Pero allí era un volumen y solo hay otro igual en el mundo. Bueno, igual no, distinto. Otro, el primero, que se hizo en el estudio Ghibli y es sobre Totoro. Ese sí que me encantaría verlo. Porque si este de Toy Story ya es una pasada, imagen. Imaginaos, hemos dicho, os vamos a enseñar cosas que tenemos del Estudio Ghibli, no, del Museo de... Bueno, cosas que tenemos de Pixar, ya sean DVD figuras, ropa, juguetes, lo que sea. Una pequeña historia, una pequeña evolución sobre... Bueno, también lo haremos ordenadamente sobre el cada película o saga de películas más bien todas las, bueno como en la exposición pero en nuestra versión de la exposición ya que no podemos hacer fotos de, en, dentro podemos enseñaros lo que tenemos nosotros. Creo que cuando era pequeño por carnaval me, me disfruté de Woody, sí, del, del cowboy de Toy Story y creo que también tenía uno eh, que tiraba la cuerda y así o eso fue de la película, es que no lo sé, si tenía uno o me acuerdo de la película y no lo tuve pero tendría que preguntar a mi madre a ver, de Toy Story tenemos pegamento, o sea cola, de Toy Story 3 también teníamos un... un... esto, un... potato, un Mr. Potato y también... Tenemos un de esto, un extraterrestre de, de esos, que va con cuerda, pero no sabemos dónde está y si lo encontramos saldrá en el vídeo, si no, no saldrá. Como veis, un Toy Story, un momento de Toy Story. Bichos tenemos este peluche. ¿Cómo se llama ese bicho? Y en esta foto se ve mejor. de Monstruos S.A. tenemos un juguete al estilo, no sé si es de Happy Meal o alguna cosa así, tampoco sé dónde ha salido, a ver, y... Después un DVD, aquí podéis ver la foto, no, que está al revés, la cámara, cuando graba el iPhone, bueno, cuando graba eh, no, no se puede girar la cámara, mierda. De monstruo sea tenemos este monstruo que quizás es de McDonald's pero no lo sé, DVD más libro, que de eso hay una importante... de eso... De Monstruos S.A. tenemos el bicho ese, bueno, el monstruo, el Sully, tenemos a Sully, Zuli, Suleiman no, Suli Sullivan, sí, Sully, después también tenemos el DVD más libro, especial, que lo compró mi hermano, y yo estaba aquí en el pueblo y me pensé que tenía, me pensé, que él ya había ido a la exposición Pixar. ¿Por qué? Pues porque ese libro dice curiosidades y cosas de Monsus S.A. y por lo tanto me pensaba que había ido a la exposición Pixar aunque la exposición Pixar explica un poco de todas las películas pero en general en general explica un resumen de todas o sí que no es lo mismo. Pero de aquí mi hermano hizo una teoría. Si la el libro, se verá, verá en el vídeo, pero dice que se llama Mari, la La V se llama Mari. La teoría es que Mari en realidad cuando sea mayor será Mari Poppins. Dos vasos de los increíbles y aquí unas cuantas imágenes. Y un álbum con estas imágenes. Un DVD de Los Increíbles, una revista que compramos en Francia. Teníamos un proyector, pero no, me, no lo hemos encontrado. También lo encontramos en una papelera. Y bueno, esto es una pizarra, o representa que es una pizarra. No, no lo hemos cogido, pero lo encontramos justamente al volver de la exposición. Curioso, ¿no? Esto. Y el, la pizarra... No, el proyector de que hay un tráiler o un corto de Cars, y que haces ruidos y así, no sé dónde está ahora. de de Brave, las películas, todas las películas de Pixar que tenemos juntas. Ahora os dejaremos con los carteles que, y papeles que hemos ido pillando por allí, por el, la Expo 25 años. El papel de antes, pero por la otra parte. Las agendas, una en cada idioma, inglés, catalán y español, las mismas guías eh, Hechas desde un otro punto de vista. Libreta que compró mi hermano. La misma libreta en otro fondo. Y salgo en la foto. No voy a estar más contento. Salgo en la foto. con la foto. No me lo puedo creer. Creo. Salgo en la foto. Con la foto, joder. Oh, no, no lo dices en serio. Sales en la foto, pero no hace falta decir palabrotas. ¡Foto! Pero cállate ya. Sigo saliendo en la foto. Vale, cállate, que le arrancaré el pescuezo. Si no dices palabrotas. Un es una especie de stop motion, no, una especie de animación en la cual los fotogramas se van moviendo mediante eh, algo que tapa, ya sea luz o sombra, o un círculo, un cilindro. Y este de Toy Story es, los fotogramas son en volumen, es decir, son figuras, cada una diferente como en el stop motion, pero va girando y puedes verlo en directo y me han dicho que el de Ghibli es mucho más grande y este ya hace un metro o dos de, de circunferencia ya es bastante grande, o sea, el de Ghibli todavía los más Hey amigos, ya volvemos a casa y bueno, hemos visto una cosa muy guay que solo existe otro en el mundo que es de un zótropo en volumen de Toy Story, que es una especie de stop motion junto con el cine de antes. Lo de que pasaba la animación dando vueltas con una voz que parpadea y eso, que es muy guay. Y solo hay otro en, el, en Japón, hay uno en el museo de, Totoro, de, de Ghibli, sobre Totoro. Nos y este gustaría es, verlo. Nos gustaría ver eso. Es, es muy guay, tenéis que ir al Cache -a, a ver la exposición de Ghibli. Ah, ah, de, de, en Barcelona, ahora digo Ghibli, la exposición 25 Pixar. años de Pixar. Ha sido muy guay, enseñaremos las fotos por ahí, ya las habéis visto. Fotos de fuera. Ah, sí, fotos de fuera, para en un no se podía hacer. Aunque había gente que hacía, pero. No, no queremos... Pr pruebas porque no podíamos hacer fotos. No queremos meternos en problemas. ¿sabes? Si acaso ya haremos... Un... Enseñaremos también los papeles después en casa. Más tranquilamente, los... lo que hemos cogido de ahí. No, A los de ver... México, de no no. Eh, hemos... Agarrado. ¿Pole? Agarrado, eh, Agarrado, No. Eso puede ser sí, también. Bueno, hemos cogido papeles que habían por nos ahí. Nos han dado papeles y nos han dado los papeles y los miraremos en casa. ¿Y, y no son papeles de los de... Ah, eh, Folle, folletines y así, por información. Dame los papeles, ¿vale? Pues te doy estos, ¿vale? Bueno, pues eso, que vais a ver lo que nos han dado. Y era todo muy guay. Había esculturas, dibujos, storyboards, cómo hacían entre ustedes y todo. Me gusta más la expo de... Sí, la de Merce... no. uh, metamorfosis, metamorfosis pero, está mejor. pero lo que mola mucho de esta es... Es el, el giros... Uh, el zootrópico. O, o, como se llama. o como se llama. Solo para eso vale la pena ir y verlo mm. más de cinco veces. Y después hay como una especie de cine en 3D de, de los decorados, de los storyboards en color de Pixar. Los han hecho animados y en 3D y es un efecto bastante guay, pero mola mucho más el zootrópico. Y bueno, ya lo hemos explicado todo, así que adiós.